Estamos aquí en una, un negocio de calzado tradicional de la ciudad de Santa Fe, con más de 120 años de, de trayectoria, eh, presentando lo que nos parece fundamental en este momento, ¿no? ante el inicio escolar, trabajar en dos líneas de, de acción que nos instruyó el gobernador Omar Perotti, que es por un lado, eh, potenciar al máximo posible el uso de la billetera Santa Fe en las compras de lo que son útiles escolares, en librerías adheridas a, a este programa de fomento al comercio y al consumo, y en indumentaria. Por eso estamos acá, un negocio reconocido de, del calzado, que cuando arrancan las clases, seguro es visita obligada de familias santafesinas de la capital y de toda esta región para, para las compras. Por eso, a partir de hoy y hasta el domingo 6 de marzo, son tres semanas donde todos los días va a operar el 30% de reintegro en librerías, que son casi 1.600 adheridas a Billetera Santa Fe en toda la provincia, y los miles de comercios del rubro indumentaria. La idea es eh, el calzado, los uniformes, los conjuntos deportivos, pantalones, remeras, buzos, camperas, que para esta época ya se van planeando, puedan ser adquiridos con Billetera Santa Fe, insisto, en vez de ser lunes, martes y miércoles, que son los días habituales de este rubro, desde hoy, por tres semanas completas, todos los días, en librerías y negocios de indumentaria adheridos a la billetera ah, Santa Fe. Es una política anticíclica. Cuando nosotros comparamos el comercio con la media que está ocurriendo en el resto del país, estamos bastante más arriba. Y hemos, se ha puesto el dinero en forma directa en los santafecinos y en el consumo. Y para nosotros es una medida muy interesante porque va directamente al consumo y directamente al comercio. Que muchas veces las líneas de crédito apuntan hacia el sector industrial. Esta es una medida que directamente va al comercio, promueve el sector... ...y se ha tomado como política de Estado, o sea, se va a mantener... ...por lo menos durante la gestión esta, los cuatro años... ...esperemos que se siga manteniendo. Desde que lanzó Billetera Santa Fe, significó un 20% de la venta. Hoy, por ejemplo, con la venta escolar, llegamos a un 40%. Y bueno, y esta medida creo que ayuda al consumo, ayuda al consumidor... ...en todos los rubros, no hablemos de, del rubro calzado, del rubro indumentaria sino en todos los rubros. La gente eh, le sirvió mucho, el ese 30% es fundamental.